Bueno, buenos días a todas y a todos. Otra nueva sesión de Yo Sigo Publicando. Tenemos aquí otra vez con nosotros al amigo Rubén Ruiz que trabaja conmigo en S3Metri. Y en el anterior curso nos dio la, la, la... era sobre ecuaciones de búsqueda y nos enseñó a cómo buscar en las grandes bases de datos internacionales. Y hoy va a continuar con... bueno, yo creo con otro software de de referencia bibliográfica ya ya sabéis que dimos, dimos una sesión sobre Sotero que nos, la dio, que nos la dio Javi nos la dio Javi Cantón y rubén nos va a explicar el otro gran software bibliográfico que hay con bueno, este gran software bibliográfico, creo yo por que es que más utilizan, está Sotero por un lado tenemos Mendeley por otro y tenemos después el no, por otro vale, entonces este gran software hay diferencias significativas entre ellos, hemos visto por los por el, a través del grupo tele y, y, y por los diferentes cursos que no hay diferentes, Muy significativa que al final no lo que sabemos que implica. Y por otro lado, eh, Mendeley eh, es de la editorial Elsevier. Eh, es un software que, digamos, de no de carácter comercial porque no cuesta dinero pero si sí está soportado por una gran por una gran compañía editorial vale eh, hombre yo creo que me tenéis yo el que utiliza habitualmente el que utiliza habitualmente con mi población científica y para trabajar en grupo y, y, y tiene muchísima potencialidad que, que soltero porque tiene la, la versión de la red social que es, bastante, que, es bastante, que es bastante útil. Además, sabéis que desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de los que nos dedicamos a la evaluación de la actividad científica, me además el número de las un indicador que se ha convertido en una de las métricas principales. Y bueno, Rubén, pues yo te quería dar las gracias de que participara de, de nuevo en los cursos, a ver si tenemos oportunidad de que nos montes monte otros. Y te voy, a dejar, te voy a dejar hablar, porque ya sabéis Muy que es rollo y... Y, bueno, muchísimas gracias. Y ya veo que tu este amigo sigue con la misma cara, el amigo que está detrás, ¿no? no mejora mucho. Sí, el ¿se ¿me acompaña? A ver si entran ya las la estantería con los libros. Sí, ¿no? Sí, entiendo. Venga, pues te, di la, te, di la, te di la palabra, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? Pues vamos a intentar explicar brevemente en esta sesión de hora y media, pues poco la funcionalidad de supongo que se me ve no se ve, se ve mi pantalla compartida no dani si sí, yo te veo yo te veo bien yo te veo bien a ah, la vale. pantalla compartida no la pantalla compartida no se te ve a ti pero se te escucha pero no se te ve la pantalla compartida ahí está yo aquí a ver un momento si puedo compartirla no sé si se me ve ahora dani ¿La pantalla? Sí, sí, yo la pantalla, ¿no? A ver. Yo no la... Espérate. Ahora sí, ahora sí, te la, yo, la, yo la estoy viendo ahora. O sea, que creo que no hay ningún problema. Ahora está haciendo el book uh. infinito. Que me pasó a mí ya también. No, a ver. Ahora sí se ve la pantalla, Robert. Se ve bien y y no se ve con problemas vale porque ahora se me ve a ver, no la pantalla, a ver el perrito el perrito es mío claro, es que ahora no me sale la opción de compartir aquí Dani, a ver si es que se me ha quitado que se está ha quitado espera un momento voy a, mostrarte. a mí sí me sale pero yo sí la estoy viendo tu pantalla vale o sea que debería, lo que pasa no que, es lo que, que, que ahora la, la gente que se le cargue más tarde o, o dependiendo de la conexión. A ver, dice la gente que no. Si se ve. Ahora. Sí, si, sí si se ve. A ver, cambia. Dale los botones. Vuelvo a cambiar otra vez lo de foco, a ver, a cambiar el diseño a foco, pero en principio yo creo que debería ser Se ve la pantalla de gestores de referencias bibliográfica, ¿no? Yo la estoy viendo, pero dice mucha gente que dice que no la ve. Vamos a ver. A ver, no, no, no. Vamos a ver. Bueno, parece que hay gente que lo ve y gente que no. No, ahora no, la, la presentación... La he la colgada, a compartir? La hemos puesto en el grupo de Telegram. A ver, pero va a compartir toda la pantalla. Dejo de compartir pantalla, vale. Mostrar pantalla. Ahora sí va a oír Ahora, ahora, ahora sí. Ahora parece que no hay problema. Venga, pues quito aquí y me pongo en modo perro. ¿Vale? Sí, sí, ahora te vemos. Bueno, prácticamente, Dani, eh, en lo poco que ha dicho... Bueno, Rubén, voy a, tener, Rubén, voy a, salir, yo voy a salir ahora de, de, de la presentación, ¿vale? Que te ha otras cosillas con, con nuestro ordenador. Uh -huh. y, y, y ya está, avísame por, eh, avísame por el Telegram cuando termine, si te parece. Vale, vale. Y para cortar simplemente la, la presentación. Vale, porque perfecto. yo me temo que como salga no voy a poder entrar en 10 minutos porque hay 251 ya metidos y el otro día me pasó que me salí no pude no pude, no pude meterme ya otra vez a controlar la sesión ¿vale? vale venga, pues te dejo la mano un abrazo muy fuerte hasta ahora, hasta ahora bueno chicos y chicas yo creo que ya sí se ve en la presentación de todas maneras, no, aquí prácticamente lo que quiero enseñar en esta presentación es la importancia de lo que son las referencias bibliográficas a la hora de elaborar nuestro trabajo de investigación, ¿vale? Que no viene aquí cómo vamos a trabajar eh, con Mendel. Prácticamente lo vamos... Eso nos va a servir para guiarnos de cómo podemos elaborar una, una, nuestra referencia bibliográfica en nuestro trabajo de investigación. Y sobre todo eso, para que veamos cuál es la importancia de la referencia bibliográfica, ¿vale? Vamos a intentar a simple, a grosso modo, que es Mendeley eh, y vamos a mostrar las diferencias que tiene a lo mejor con Sotero ¿no? y, con, y con otros gestores de referencia. ¿no? Pero que al fin y al cabo, cuando vamos a realizar nuestro trabajo de investigación con este tipo de gestores de referencia o generando una bibliografía en Google Scholar, podríamos ir más o menos desobrados no, a la hora de elaborar nuestra bibliografía. ¿Qué vamos a intentar ver en este curso? Pues sobre todo las funcionalidades la funcionalidad de, de este gestor de referencia, eh, como gestor de referencia en sí, ¿vale? Sí que tiene otras particularidades, como ha dicho Dani, que pues, funciona a su vez como una red social, puede por así decirlo, ¿no? Como una red de colaboración académica. Y lo que nos puede y lo que nos ayuda esta herramienta sobre todo es a que colaboremos con otros investigadores que trabajan en áreas afín a la nuestra y que puedan citar nuestros trabajos gracias a esta red. Y esto pues tal y como está hoy en las nuevas la nueva métricas que existen en la actualidad, como puede ser Altmetrics, pues es un punto a nuestro favor, sobre todo a la hora de obtener citas. Este, este esquema os lo puse ya en la otra presentación, ¿vale? Os lo, lo pongo siempre por eso, porque para para que veáis la importancia de que no, no paséis nunca por alto lo, la importancia de lo que es la, la bibliografía, la referencia, ¿vale? En un trabajo de investigación. En todo proceso de investigación siempre es importante una buena revisión bibliográfica y luego mostrarla en nuestro trabajo de investigación, ¿de acuerdo? ¿Nos puede resultar generar una bibliografía? Pues, sí, puede resultar. Pues, sobre todo porque existe multitud de estilos de referencia bibliográfica, cerca de más de 4.000 estilos de referencia, ¿vale? Y entonces, dependiendo de si vamos a publicar un artículo en una revista u otra, pues nos van a decir que ese estilo de referencia es que reflejemos nuestro trabajo de investigación, bien sea de un estilo bibliográfico o bien sea de otro. Normalmente hay ya unos estándares, ¿no? Unos estilos bibliográficos ya normalizados, Pueden ser la norma APA, Chicago, Vancouver, etcétera, también depende eso del área de, de investigación. Pero también, eh, bueno, este tipo de estilo de referencia bibliográfica eh, se basa eh, en una norma, están estandarizado, ¿vale? en la norma ISO 690 del año 1997, aunque en la actualidad eh, eh, hay una nueva versión que da desde 2000. Pero eso, normalmente, este, este, esta referencia bibliográfica se basa en una norma. Y para poder gestionar este tipo de referencia bibliográfica, porque normalmente suelen ser muy complejas, ¿vale? dependiendo de, de la revista o tal, pues los gestores de referencias nos ayudan a poder gestionar esta, esta bibliografía. ¿De acuerdo? <ríe> Pasamos. Bueno, aquí os pongo un ejemplo para que veáis, esto está basado en la norma para que veáis cómo normalmente se redacta o se elabora una referencia bibliográfica. Estoy viendo que aquí por el grupo ponen algunos que no, que no sé, que no, que no tienen acceso a la presentación. A ver, no, no me ha dado tiempo a colgarla en la red, no sé si.. A ver, luego tendré más adelante más de tiempo y la podré colgar, ¿vale? De todas maneras, aquí en esta pantalla lo que os pongo es cómo se elabora una referencia normalmente en, ese, en estilo APA, ¿vale? Existen multitud, y vamos a ir un poco a, poco a poco viendo cómo en cada una de ellas. ¿Y por qué son tan importantes las referencias bibliográficas? Porque, como te digo, son la base de nuestro trabajo de investigación, nos van a ayudar a, a identificar la producción científica sobre otros investigadores para ver qué, qué se está trabajando sobre una materia y ver en nuestro marco teórico o la metodología que se emplean. Eh, la, las citas bibliográficas nos van a permitir, sobre todo, calcular el factor de impacto, esto que hemos visto ya en otros cursos que está relacionado con el impacto de la revista científica, ¿vale? Esto no viene a ser que contra más citas reciba una, un artículo científico, ese artículo científico, incluso a la cita de esa revista, y a esa revista se le va acumulando un factor de impacto que es el que hace que en el Journal Citation Report, la página esta ya conocida de Science se posicione en un cuartil la revista o en otro. De ahí la importancia también de poder eh, citar o hacer la referencia bibliográfica a un trabajo concreto. Y el número de citas recibidas por los científicos y su procedencia se suelen utilizar sobre todo para la evaluación de la institución. ¿vale? Pues por, por eso, para que veáis la importancia de una buena revisión bibliográfica, que tengamos bien gestionado nuestra referencias bibliográfica y citar los trabajos científicos. ¿Por qué es necesario citar? Pues, pues, prácticamente hay que argumentar y reforzar eh, los contenidos que estamos desarrollando en el trabajo de investigación. Hay que contextualizarlo, ¿vale? Sobre todo para evitar el plagio, si no queremos que en la vida real pues, nos puedan reconocer como, pues, hay por ahí alguien que le dicen como doctor plagio, ¿no? Pues por, por, por cosas así. Eh, nos da reconocimiento y crédito a la investigación que estamos realizando y para identificar y facilitar y tener un acceso rápido a toda la producción o al trabajo que estamos realizando, ¿vale? y que no es necesario citar, por ejemplo, pues, informaciones, hechos o datos que forman parte del conocimiento común. ¿De acuerdo? Eh, aquí os pongo una cita de Humberto Eco, que a, al igual que ya os decía en la presentación, que eh, ya desde el año 1800, eh, eh, decían que la, la importancia sobre tener una biblioteca propia para poder gestionar nuestras referencias bibliográficas, ¿vale? Aquí Humberto Eco, ya en el año 77, eh, en, un, en uno de sus libros, cómo se hace una tesis técnica, procedimiento de estudio, él nos da una serie de recomendaciones de por qué la importancia de la cita, ¿vale? Ya le podéis echar un vistazo luego al que nos comentaba Humberto. Bueno, aquí os pongo unos pantallazos para que veáis la diferencia de cita. La diferencia que hay, que muchas veces suele haber un problema y solemos tener confusión entre lo que es una cita y lo que es una referencia, ¿vale? Aquí os pongo un pantallazo para que veáis la diferencia y para que veáis también los diferentes estilos de, de citas que hay. Puede ser bien por número o bien por autor, año o por autor, ya dependiendo del estilo de bibliográfico. Pero para que veáis aquí más o menos la diferencia entre lo que es una cita y una referencia. La cita es lo que es el punto, ¿no? por así decirlo, en el que hacemos mención dentro del texto que estamos redactando y esa cita es lo que hace referencia a la referencia bibliográfica que viene más desarrollada al final del, del documento de trabajo de investigación que estamos elaborando. A simple vista, bueno, puede ser sencillo, ¿no?, pero muchas veces puede llevar, llevar a confusión. Aquí pongo otro ejemplo, ¿vale?, de también de, cómo es? se redacta o cómo se… Eh, este tipo de cita a través de números. Eso para que veáis un poco bueno, que, que aunque a simple vista pueden ser las referencias bibliográficas similares, eh, eso dependiendo de la revista, eh, puede cambiar en, en un punto una coma eh, A ver, se está yendo aquí. O el, el autor que debe ir de, de, de una manera o de otra, el año está delante del autor o al final de la referencia, el título va en cursiva. Hay muchas diferencias entre lo que es el estilo bibliográfico. Ahora voy a poner algunos ejemplos de, de, de cómo son, de cómo versionan cada uno de estas referencias. Aquí os pongo otro ejemplo, de, para que veáis también eso es la diferencia entre cita y referencia. En este caso es de autor año, y cómo se desarrollaría la referencia bibliográfica al final del documento. Otro ejemplo, igual, por año y autor, ¿bien? para que veáis. Van cambiando, esto depende sobre, sobre todo, me dicen que dice que se, que se me entrecorta, Voy a ver si me acerco el micrófono. Eh, de, como digo, esto va a depender sobre todo de, la, de las revistas en las que trabajemos, lo que vayamos a publicar un, un artículo científico, que van, nos van a decir que usemos un estilo bibliográfico u otro. Aquí os pongo sobre todo también un ejemplo de las diferentes disciplinas, las referencias bibliográficas que normalmente se suelen utilizar en, en cada disciplina. Normalmente en el área de Ciencias Sociales, el estilo bibliográfico el APA, que tiene varias versiones, eh, creo que está, estamos ya por las 7. En el área de Biomedicina el estilo Vancouver, pero eso, como os digo, eh, depende de mucho, mucho del área, si se si usa un estilo bibliográfico u otro, o sobre todo eso, de la revista. Ya pues, casi cada revista tiene su propio estilo bibliográfico, y como decía, como está basado en una norma internacional, la ISO 680, pues te van, se basan en esa norma y ellos ya ponen los criterios de cómo quien redacta, que se redacte su referencia bibliográfica para esa revista. ¿Qué sé? Que os puede ocurrir cuando estamos elaborando una bibliografía de nuestro trabajo de investigación? Pues que hagamos autocita, normalmente las autocitas suelen ser valoradas negativamente en eh, los procesos de evaluación científica, hombre, a no ser que a lo mejor alguien sea muy potente en un área y no tenga más remedio que citarte a ti mismo, ¿vale? Pero no, lo normal es que si una persona se autocita, si no destaca mucho en su área, suele estar más visto, ¿vale? Eh, la cita a conocido. Eh, por el simple hecho de darle una cita a tu colega para que suba su, su impacto y tal, pues eso también suele estar más reconocido, ¿vale? La cita de determinadas publicaciones seriadas, que sean de poca importancia, citas copiadas de otros documentos, que eh, no te haya molestado mucho en revisar la bibliografía y tú cojas tal cual y copies lo que dice otro compañero. El sesgo que existe aquí, sobre todo en, en el país, en el idioma, sobre todo en el ámbito anglosajón, ¿vale? Estados Unidos, Inglaterra, ¿vale? Está más, este, sobre todo es que también sobre el tipo de publicaciones, la base de datos están más sesgadas no al ámbito anglosajón. Y un seco también por omisión, que esto también suele pasar, que puede, que tengamos competencia con otros investigadores. Y, y, por ahí, y si ese investigador es bueno en, en su área, pero como yo estoy pegado con él y no quiero citarlo, hombre, eso tampoco tampoco debería ser así, ¿vale? Bueno, esto para que veáis los egos que sí que existen en este tipo de... cuando estamos elaborando una, una bibliografía. Aquí que, con todo esto que tenemos, tanta parafernalia y tanto... que yo que estoy contando de la cita para qué nos van a ayudar sobre todo los gestores de referencia bibliográfica y Mendeley, en este caso es que vamos a ver pues nos permiten directamente desde, desde esta herramienta sin necesidad de poder acceder a otra base de datos, hacer una consulta desde, esa, desde este propio gestor de referencia nos permiten muchas de estas gestores de referencia nos permiten buscar eso en OPAC, en base de datos nos permiten importar la referencia que es lo más importante, sobre todo para generar nuestra propia bibliografía, almacenarla, ¿vale? Este, este, Estas herramientas son de software libre y, y, o son gratuitas en su mayoría, hasta, hasta cierto límite, ¿vale? Ahora cuando lo veamos Mendeley, veremos, ve, por ejemplo, eso Mendeley solo nos permite un máximo de 200 megas no, no, no, no tiene tanta capacidad... Pero bueno, lo suficiente como para como cuando estemos trabajando en un trabajo de investigación, lo suficiente y, y de sobra para poder almacenar la, la bibliografía, para poder desarrollarla luego en nuestro trabajo de investigación. Como digo, nos permiten, eh, como hay más de 4.000 estilos de referencia bibliográficos, nos permiten seleccionar, eh, dependiendo de la revista a la que vayamos publicar, seleccionar un a, un, un estilo u otro. ¿Vale? Eh, y tienen una serie de plugins, normalmente, este tipo de herramientas que nos permiten importar desde de base de datos a nuestra, a, a nuestra biblioteca sin necesidad de copiarlo manualmente. O también tienen un plugin que normalmente se suele llamar Cita Mientras Escribe, eh, While You Write en inglés, eh, para que en nuestro procesador de texto podamos elaborar la, la, la bibliografía sin sin ninguna necesidad de tener que hacerlo de manera manual, como no antiguamente se hacía. ¿Vale? Como muy bien ha dicho Dani al principio, existen multitud de, re de, de gestores de referencia bibliográficos. Yo, eh, la verdad que yo prácticamente lo utilizo todos los que ha dicho Dani. Eh, yo utilizo Mendeley, eh, know, el Reference Manager, Zotero eh, y Red World muy poco. ¿Por qué, utilizo, ¿Por qué utilizo todo ello? Porque hay, hay algunas veces que dependiendo de la filosofía, por así decirlo, de la base de datos, cuando te descargas un estilo bibliográfico de esa, de esa base de datos, eh, como que me descuajeringa el formato de la referencia. Entonces, para que no, para tenerlo un poco normalizado entre, una, de, entre un gesto de referencia y otro, lo que hago es me lo, me lo descargo en uno, y me lo paso a lo mejor a, a que, con el que normalmente trabajo yo, ¿vale? Para tener más uniformidad en lo que son las referencias, ¿vale? Pero últimamente ese caso no será, ¿vale? Si quería, os digo un ejemplo de cómo funciona el, eh, interiormente este tipo de, de herramientas, ¿vale? Porque como funciona, como digo, con un formato estandarizado, la, la ISO, esta que os digo, y, y, y se basan sobre todo en, en un formato etiquetado, prácticamente. Eh, aquí me dice saber que por qué utilizo varios. Normalmente eso no hace falta que utilicéis muchos. Yo os lo digo por, yo utilizo varios porque como yo como trabajo con, o trabajamos con una ingente, una ingente, mucha cantidad de información, nos no, no solemos descargar, de mucha base de datos, hay alguna base de datos sobre todo que, eso, que, que no me lo descargan bien con mi gestor de referencia habitual. Por ejemplo, yo normalmente trabajo, suelo trabajar más con Zotero, ¿vale? Y si suelo trabajar con, eh, os voy a decir, con, la, eh, con Revium, no sé si el catálogo de biblioteca de, de, de Revium, ahí cuando me descargo la referencia, por ejemplo, de esa base de datos, mmm, los campos me lo, no me lo ordena bien. En, y entonces, para ese, por ejemplo, en, en esa base de datos, el gestor que utilizo es red Word. Y ahí, cuando lo tengo en Word, luego me lo paso normalmente a mi gestor de referencia, ¿vale? Pero que esto también luego al final no dejan de ser manía. ¿Vale? Cuando veamos los ejemplos, ya os va a quedar un poco más claro de todo esto que quiero. De todas maneras, eso lo que os quiero decir. Que hay mucha cantidad de gestores de referencia bibliográfica y ya, pues, el que uséis cada uno... Eso, ya como hemos visto ya Zotero, ahora vamos a ver Mendeley, ya por la manía de cada uno o viendo la usabilidad de cada uno ya os decidís por uno u otro, ¿de acuerdo? Pero eso que tampoco hace falta que tengáis, que tengáis que tener todos los gestores de referencia. Aquí os pongo una tablita de... no, no llega a la pantalla completa... Pero bueno, pero como lo que podáis luego acceder a la aplicación, a la presentación, para que veáis más o menos una comparativa entre unos gestores de referencia y otros. ¿De acuerdo? Eh, aquí como dice, eh, bueno, pone, eh, os pongo eso. La, el, el coste que tiene, la, la copia de seguridad, los formatos bibliográficos que permite acceder. Pues una comparativa entre los gestores de referencia que normalmente se usan. Son más usados y prácticamente todos son muy parecidos. No hay una diferencia así significativa entre, entre uno y el otro. ¿De acuerdo? Aquí, como digo, Mendeley pone que tiene una capacidad de, de, de 2 gigas. Pero eso a mí, no sé por qué ayer vi que me ponía como una capacidad de 200 megas. Esta tabla, esta tabla que tengo aquí es del año 2016. Eh, por eso no sé si a lo mejor se habrán modificado lo que es el tamaño de capacidad... Pero de todas maneras, eh, eh, son la, con 200 megas, como decía, tenemos capacidad de sobra para poder elaborar una bibliografía. Bueno, esto es pues solo para que la echen un vistazo y veáis una comparativa que han hecho con este objeto. Y prácticamente son muy similares. no Ya al final va a depender... Pues de la usabilidad del programa cuando lo veáis, si para uno es más fácil de manejar o no. Aquí os pongo unos pantallazos, de, de porque ya vamos a pasar prácticamente a, a, a utilizar el software, ¿vale? El Mendeley. Aquí os pongo un pantallazo para que veáis eh, prácticamente eh, la, cómo funciona esta herramienta y dónde, en, en la. El, el área en la que nos vamos a basar sobre todo dentro de, de nuestra biblioteca de, de Mendeley. Este sería un este pantallazo sería de, de Mendeley Desktop, ¿vale? Eh, la herramienta de escritorio que nos vamos a instalar dentro de, de nuestro PC, de nuestro equipo. También tenemos la opción en esta siguiente pantalla eh, de una versión online, que esta sobre todo nos sirve, la, una de las peculiaridades que tiene esta herramienta es que si estamos trabajando de fuera de casa, eh, poder utilizar Mendeley en otro equipo que no sea nuestro habitual, ¿vale? Desde una versión online, ¿vale? Y es muy similar a, a la versión de escritorio. Tiene la misma, la misma estructura, más o menos, va a ser la que vamos a utilizar. Y aquí os pongo un pantallazo. Eh, este, sobre, este pantallazo lo pongo porque... Eh, a mí, como yo tengo una versión de este sería el plugin que tiene para poderlo instalar en, en, la, en el procesador de texto. Esta es una en mi procesador de texto, como es de 2010, no sé por qué no me ha dejado de instalarlo. Creo que es porque hay una incompatibilidad con porque tengo instalado Zotero. Pero como tengo también procesador de texto del Office, del OpenOffice, ¿vale? O LibreOffice, eh, ahí se me ha dejado de instalarlo. Y entonces, el icono que os presento aquí eh, no es el mismo. ¿viste? Entonces, por eso, os dejo esta pantalla para que veáis, eh, para que no os asustéis cuando pongamos los ejemplos y veis y no veis que los iconos son iguales, para que veáis que este es el icono que os debería aparecer. ¿Vale? Por eso, eh, me están diciendo que yo también uso, uso Mac, debe aparecer un icono parecido eh, pues, en, el, en el procesador de texto. ¿De acuerdo? Bueno, y al final de texto de, de esta diapositiva os pongo una como debe ser, la bibliografía de donde me he basado para elaborar esta, y también uso con el enlace eh, para que accedáis a los sobre todo son de bibliotecas de diferentes universidades, para que veáis los diferentes recursos que ofrecen estas esta universidades y podáis acceder a todo lo que a todo lo que muestran. Si queréis vamos a pasar a, a lo que es el a ver si me deja salir, vale, voy a hacer una cosa y voy a pasar aquí los iconos, supongo que se ve el icono de Mendeley aquí y ahora, aquí como veis en esta pantalla, eh, hay dos iconos, si os metéis en la página para poderlo descargar, supongo que ya habréis tenido oportunidad de descargarlo, ¿Vale? Simplemente, eh, si ponéis en Google Mendeley, pues, os, os va a salir la, la página principal de Mendeley, bueno, y ahí va, va, va, os, va a, os va a dar la opción de poder de poderlo instalar, ¿de acuerdo? Yo lo que os quería enseñar aquí es que ahora Mendeley lo que ha hecho, a, a, la opción que nosotros debemos para poder hacer el programa es la opción Mendeley Desktop, ¿vale? De escritorio. Ahora han, han creado una nueva versión, Mendeley Reference Manager, que esta sobre todo es para poder acceder desde, desde cualquier tablet o, o para poder acceder sobre todo con, con el móvil, ¿vale? Otra ventaja que tiene, si estamos trabajando fuera de casa no tenemos nuestro ordenador y queremos acceder a una referencia bibliográfica, pues podemos acceder mediante esta aplicación que ha creado Mendeley, ¿vale? Esta sería Mendeley Reference Manager. Pero nosotros la que nos vamos a centrar va a ser Mendeley Direct. ¿Qué nos pide Mendeley cuando accedemos, cuando nos lo hemos instalado en nuestro PC, nuestro, en nuestro equipo? Pues que nos debemos crear una serie de, de parámetros eh, que sobre todo que estén relacionados con, con, con nuestro perfil profesional. ¿Para qué? Para que, como decíamos, eh, además de ser un gesto de referencias, como es una herramienta colaborativa y académica, pues eh, según el perfil que vayamos rellenando en nuestra cuenta de Mendeley eh, nos va a relacionar con un investigador o con otro, ¿vale? Así que cuando vayáis a generar el perfil, estéis conscientes de en qué área vamos a relacionarnos o no. Voy a acceder... La contraseña... Vamos a pasa. Vamos si se abre. Vale. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale?, el, el escritorio. Supongo que, bueno, es muy parecido también con la versión de Mac, ¿de acuerdo? Normalmente cuando estamos redactando nuestro documento, eh, bueno, cuando abrimos nuestro, nuestro nuestro escritorio Mendeley, eso siempre nos va dando una serie de mensajitos eh, de cómo, de, de, de nuevas oportunidades que están, o de nuevas opciones que se están añadiendo a, a Mendeley. Por pues nunca dejé, siempre lo saco un mensajito cuando abrí el, el escritorio, nunca dejé de mirarlo, porque suelen ser esas nuevas novedades que incorporan a esta herramienta. Eh, ¿Por qué Mendele eh, está siendo, eh, bueno, una de las mejores herramientas que está, sobre todo en el tema de, de gestores de referencia? Yo, como digo, eso, suelo utilizar más porque es más fácil de manejar. Eh, a simple vista, le echa un vistazo a la pantalla y ya no... Es muy, es, muy, es muy manejable, ¿vale? Y, y Mendeley, la ventaja que tiene es que poco a poco se está pareciendo ¿no? cada vez más a su Por eso, ya que prácticamente la diferencia es nula entre una herramienta, o un gestor de referencia o pues. otro. Pero por eso, la, la ventaja que tiene Mendeley es que nos proporciona una aplicación web y de escritorio y que si estamos trabajando con nuestra versión online o bien con la versión de escritorio nos da una opción de sincronizar los datos y entonces eh, bien trabajemos desde casa, desde, desde la opción de internet nos da, no podemos sincronizar los datos y siempre tenemos los datos actualizados, no hay, no hay unos no datos en uno y otro, no, eso no, ¿vale? Nos permite una importación de documentos y de trabajo de investigación de diferentes sitios web de manera automática eh, y te permite insertar citas o referencias bibliográficas, como hemos dicho, en nuestro gestor de en nuestro procesador, nuestro procesador de texto. Además, eh, como decíamos, eh, nos proporciona una red social que, y colaborativa que bueno, nos va a ayudar a trabajar con otros investigadores de otra área. ¿Vale? La importancia de, de Mendeley. Eh, por, eh, que es muy fácil, sobre todo, incorporar una bibliografía eh, en, en esta herramienta. Lo voy a poner en grande para que se vea un poco mejor, ¿vale? Es, es muy sencilla. Eh, y no, no deja de ser parecido, oh, si estamos trabajando con un procesador de texto, pues como cualquier otra herramienta que hemos trabajado normalmente eh, en, de manera habitual, ¿vale? Que tiene unos uno ficheros de, de, para abrir ficheros, una edición, una vista, una herramienta, ¿vale? No deja de ser muy intuitiva tampoco, vale Y cada, cada vez lo están haciendo más manejable, más usable, para que los usuarios puedan acceder a, la, a esta herramienta. Aquí, sobre todo, lo que, lo que, lo que nos permite esta herramienta, eh, como veis aquí, eh, podemos añadir eh, una referencia de, de diferentes sentidos bien mediante ficheros y bien añadiéndolo manualmente, vale, o a través de como decíamos eh, la opción de web importer que para poderla instalar si nos vamos a la opción de herramientas tenemos varias opciones bien instalándolo por aquí, vale, cuando le damos a esta opción de instalar web importer eh, se nos instala automáticamente os voy a abrir Internet un momento, se nos, va, se nos instalaría un icono como este, no sé si se ve bien, ¿vale? Un icono como este, que, de, que este icono es lo que nos va a permitir, si estamos trabajando, o estamos haciendo una búsqueda en una base de datos, simplemente pinchando en ese botón, eh, Dicen por aquí que si es solo para mendigo o para otra aplicación. Normalmente casi Zotero y este tipo de herramientas ya te, te incorporan este tipo de, de, de botoncito de, o de plugin ¿no? de web importer. que Lo que nos permite es eso. Ya tra, de, trabajemos con el gestor de referencia que trabajemos, pinchando en esta opción, este botoncito, en este plugin que se instala aquí, nos va a descargar la, la bibliografía. Como vamos a ver cada, cada ejemplo, con, no, no, no os preocupéis. Yo creo que lo que digo es eso, que aunque a simple vista a lo mejor podáis ver que existen muchos botones, muchas pantallas, ¿no? eh, muchos iconos dentro, lo normal es que vayamos a utilizar cuatro, cuatro opciones en esta herramienta y no nos, no nos preocupemos de más, ¿vale? Yo como digo, cuando nos instalemos este, este software y lo primero que hagamos cuando se nos abre esta pantalla es irnos a la opción de herramientas, lo primero que hay que hacer es, es irse a la opción de herramientas. Darle a la opción de Install Web Importer, ¿vale? Para que se me instale ese plugin eh, en el navegador y instalarme las dos opciones que me da. Bien, esto va a depender del procesador de texto que esté utilizando, o el Word o el Office, ¿vale? Aquí en este caso a mí me pone un Install, ¿vale? Desinstalar, pero porque ya lo tengo instalado previamente. ¿Vale? En vuestro caso aparecería la opción de instalar en vuestro procesador de Y muy sencillo, simplemente dándole a esta pestañita, ya os saldría un mensajito que os dice que ya se ha instalado en el procesador directo ¿Vale? Aquí me están diciendo que sí, que, que me parece RedWorks. RedWorks, eso como digo, ya este tipo de herramientas están evolucionando muy bien. Y están, eso que son cada vez más manejables. RedWord es gratuito porque se utiliza sobre todo en la Universidad de Granada y yo lo único inconveniente que le veo es que como tienen con, constantes actualizaciones eh, se ha dado el caso de que de una actualización a otra, eh, si teníamos el contenido un contenido ahí guardado parece ser que en algunos casos ese contenido se ha perdido con la nueva actualización ¿vale? y no sé yo si ahora eh, la, opción de, la biblioteca nos da la opción de tener una versión de escritorio, como podemos tener, a lo mejor, que, que al final es más sencillo tener una versión de escritorio que si lo, que si lo tenemos de, en versión web, tiene más funcionalidades ¿vale? Entonces, yo como, como digo, en el momento que os metáis en la, la, la primera vez que os metáis en el escritorio de Mendeley, os vais a la opción de herramientas os, y os instaláis los plugins que tiene Con eso, no vamos a tener ningún problema ahora una vez que tenemos prácticamente eh, nuestra herramienta la tenemos ya imaginaros que bueno yo aquí porque tengo ahora mismo eso de trabajar con, con diferentes personas diferentes trabajos pues esta sería más o menos mi bibliografía vale si vemos en esta parte de aquí vale en la parte de la izquierda arriba aquí tenemos mi biblioteca como decía en su día Ramón y Cajal vale que la, la importancia de generar una, una biblioteca personalizada para que nuestro contenido se vaya reflejando o vaya aumentando para poder alimentar nuestra nuestro trabajo de investigación, ¿vale? Pues ya de, por defecto, Mendeley, a todo nuestro contenido, lo, lo llama mi biblioteca. Entonces, nosotros ya esto podemos gestionarlo como queramos, por carpetas, dependiendo de los trabajos o de los proyectos en los que estemos trabajando. Si estamos trabajando con una persona en concreto, en un proyecto en concreto, ¿vale?, pues vamos, podemos añadir eh, eh, carpetas, ¿vale? Y, y en cada carpeta, pues vamos añadiendo pues, la producción científica que sea referente a ese, a ese tema. Por defecto eso, Mendeley en mi biblioteca tiene la opción de poderlo ver, poder ver todas las referencias en general, ¿vale? Si queréis, vamos a, por, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ir poco a poco, vamos a hacer un ejemplo de cómo poder incorporar a nuestra biblioteca nuevas referencias bibliográficas. Como vamos a trabajar con un proyecto... Eh, nuevo, pues la opción que nos da es bien con los, como digo, los diferentes botones igual que las otras herramientas que trabajemos normalmente que en otros programas son muy parecidos, bien por fichero o directamente por el icono que viene aquí, ¿vale? Le, le decimos que nos, que, a, que nos añada un nuevo fichero. Aquí, crear fichero, perdón. Y le vamos a poner, por ejemplo... Le sigo. Vale, tengo aquí una nueva carpetita y lo que quiero en esta carpetita es que cuando esté redactando, cuando localice una bibliografía que sea de mi interés, la vaya añadiendo poco a poco a este, a esta carpetita, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la versión de traernos la referencia desde la versión online, ¿de acuerdo? Imaginaros que estábamos el otro día estábamos trabajando con la en la base de datos de website vamos a darle a la opción de buscar vamos a hacer una, una búsqueda súper básica aquí supongo que tendré mira ahí está normalmente eso cuando estamos elaborando alguna búsqueda en esto, esta herramientas se suele conservar la búsqueda, la estrategia vamos a decirle que esta, esta esta búsqueda por ejemplo que quiero realizar y que me la busque en título para que me aparezcan mayor un menor número de, de referencias. Va a una búsqueda súper básica y le digo que me ponga los artículos que me lo ordene por veces citado. Imaginaros eso, hemos realizado una búsqueda en una base de datos y estas son las referencias que a mí me interesan. Las cinco primeras, me interesan muchísimo. Pues simplemente tendríamos que seleccionarlas y nos da la opción... Aquí tenemos varias opciones de importar. Una, esta que estoy haciendo yo, de, de seleccionarlo, es, eh, por así decirlo, puede ser la más compleja. Pero esto, esta, sobre todo, eh, es cuando estamos realizando, cuando hemos realizado una búsqueda con una ingente, una ingente cantidad de, de información, ¿vale? Eh, y, es, y esa información, lo que queremos, eh, eso, pues, seleccionar, no seleccionarla toda a la vez, sino por... por por elección, ¿no? por la que más me, me, me interesa a mí. Imaginaros eso, hemos seleccionado estas cinco opciones y le damos en esta base de datos, a los, casi todas las la bases de datos tienen esta opción, ¿vale? De exportar. Entonces le decimos que, y como veis, cuando le doy la opción de exportar en esta base de datos, ya me está diciendo que me lo guarde en el estilo en la forma de estilo bibliográfico para gestor de referencia, tres words, ¿vale? en el caso que estemos trabajando en ese gestor de referencia. Eh, y otros formatos de archivo sería, sería el nuestro, ¿vale? Si le damos, veis aquí, cuando le damos otro formato de archivo, de archivo nos dice que nos lo guarde con, como la, la versión de otro software de referencia, ¿de acuerdo? Aquí, como hayamos seleccionado los cinco, tenemos los cinco seleccionados, le damos a exportar, ¿de acuerdo? Mejor aquí cuando hacemos que nos lo guarde como registro completo para que obtengamos toda la información posible de ese registro. Y le damos a la opción exportar. Entonces, esta herramienta lo que ha hecho, ha descargado la referencia. Aquí abajo me dice que se ha descargado, ¿vale? Y ya tengo esta referencia aquí guardada. ¿Vale? Lo que tengo que hacer, el siguiente paso sería pasarlo a mi gestor de referencia. Estamos aquí, ¿vale? En Mendeley. Y Mendeley, por defecto, tiene una opción que es importar. Que bien te dice que, lo, que esos registros que no hemos descargado de una base de datos. Eh, si no lo hemos descargado, dependiendo del formato que nos lo hayamos descargado, le te tenemos que decir que no que nos lo importe en ese formato o no. Nosotros, normalmente, por defecto, siempre, casi siempre, va a ser en formato RIS, que es el formato etiquetado, el que, de que reconoce nuevamente los gestores de referencia bibliográfico. Vale, entonces nosotros vamos a darle a este RIS, de acuerdo. Como se me ha descargado en descargas, tiene que haber ahí. A ver dónde se me ha guardado. A ver... Aquí, okay. todos los formatos, vamos a abrir. Vale, lo que me abre es esto, ¿de acuerdo? Vale, esto es lo que os decía, sobre todo al principio, sobre el formato etiquetado. Esto es lo que reconocen las bases de datos, ¿vale? Cuando yo estoy redactando un, un, un documento, cada documento eh, viene desglosado por, por diferentes campos. Que luego es lo que luego nuestro gestor de referencia es lo que va a reconocer en cada campo y luego es lo que me va a importar en los campos de mi biblioteca de Mendeley. Espérate que aquí lo que me ha subido es el documento en sí, no me ha subido la importación. A ver, le tenemos que dar file, importar. Supongo que lo hemos hecho bien. Esto es lo que os decía, que por eso yo normalmente yo trabajo con otros factores de referencia para luego ir, ir jugando con uno u otro. Aquí en este caso, fijaros, no me ha hecho bien la importación, me la ha importado como un TXT. ¿De acuerdo? Y esto lo Y no me ha reconocido el estilo de referencia bibliográfica. ¿Vale? A ver, ¿por qué no ha salido? No, este, este ejemplo que estoy mostrando, por así decirlo, es más complejo. Porque con la opción que os he dicho de webmail, no tendríamos ningún problema. Porque automáticamente, con el icono este que vemos aquí, pinchando, nos va a salir un mensaje del propio Mendeley, que nos va a decir que en esta página hay unas 17 referencias, y nos da la opción de decirle si queremos añadirlas con su PDF o no. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos añadirlas todas, sería seleccionar, ¿Vale? Claro, aquí en el grupo lo estoy diciendo en el chat la, la mejor opción que esta que os digo de, export, de exportar esto por eso es el problema que suele tener de, dependiendo de la base de datos del gestor de referencia, que a veces la importación te la suele hacer bien o no por eso la mejor opción que hay ahora en la actualidad es con la opción de web import esta, este iconito que le hemos dado que es, como os digo sale esta pantallita aquí, me reconoce que las referencias que hay en esta base de datos tienen un formato etiquetado y que me los puede exportar, eh, importar a mi gestor de referencia. Pues, imaginaros que estas son las referencias que me interesan, le digo que las seleccione todo, que me lo añada el PDF, porque me puede ser de interés para hacerle una lectura, y aquí en la opción de aquí le digo a qué carpeta quiero, de las que hemos generado, de las que tengo en mi biblioteca, a qué carpeta quiero que, que me la incorpore. Aquí, como habíamos creado una nueva, pues no me sale, pero bueno, de momento le decimos que me la lleve a la carpeta importados, le damos a añadir. El proceso normalmente suele tardar, sobre todo suele tardar si le hemos dado la opción de que me adjunte los, los PDF eh, suele, suele tardar un poquito más. La otra vez en, en, en Telegram eh, había algunos compañeros que decían que qué diferencia había entre importar de una base de datos u otra eh, la información. Pues depende de eso, como normalmente, como enseño en este que TXT, el contenido suele estar etiquetado, cuando procesan esta información en una base de datos u otra, pues dependiendo de la base de datos u otra, a lo mejor te ponen lo que es el título. El título en algunos lados te lo ponen en algunos te lo ponen en mayúscula, minúscula. Entonces eso, dependiendo de cómo esté indexado esa información en una base de datos u otra, pues eh, el contenido de esa información va a aparecer reflejado de una manera u otra. ¿Vale? Entonces eso va, va, va a dar... Eh, Luego, eso, lo, lo importante es que cuando estemos referenciando la referencia a nuestro trabajo de investigación, lo importante es que luego eh, la, el estilo bibliográfico al que le hacemos mención para que no lo traslade, se haga, se haga de manera correcta. Luego no, que normalmente eso, como digo, la información siempre en un formato etiquetado y no se van a equivocar, es que a lo mejor el año se lo pongan mal uno, viene reflejado en, a través de los metadatos. Bueno, como veis, esto aquí está tardando todavía. Se está procesando porque le hemos dicho eso que no, que no lo envíe con PDF. Yo lo que aconsejo normalmente, eso que también lo decían la otra vez en, en el foro de Telegram, eh, normalmente, a no ser que sea una publicación muy, muy, muy, muy importante, que sea de, muy, de mi interés, yo normalmente no le digo a, a que me la junte con el PDF, porque... Porque primero, porque me tarda la herramienta al importarme esa, esa información y porque me va a saturar el gestor de referencia. Como digo, tiene una capacidad limitada y conforme vayamos cargando el sistema con muchos y muchos y muchos PDF, al final lo que se nos va a petar, se nos va a petar y, y, no, nos, va a permitir, y nos va a decir que no tenemos capacidad para seguir añadiendo bibliografía y no. bueno, podemos añadir, eh, añadir más mega a nuestro... Pero ya sería de forma de pago, ¿vale? Entonces lo ideal es eso. Si, como, como tenemos ya la referencia, si la tenemos ya aquí eh, y quiero acceder a, esa, a ese PDF, simplemente hago una búsqueda en la red y me descargo el PDF si lo quiero leer en ese momento. Pero tenerlo por tener el PDF aquí no me no es necesario. A no ser que sea de muy, muy, muy interés ese artículo. Que ahora veremos una opción que tiene esta herramienta para poder visualizar los PDF y hacéis comentarios Bueno, esto como está tardando, como os digo, como veis aquí, eh, aquí no, vamos por aquí todavía, nos está diciendo que está descargando los PDFs lo está haciendo poco a poco. Bueno, esto sobre todo es para que veáis que esta es una manera de importar eh, una bibliografía de manera rápida a nuestro gestor de referencia. Otra manera que tiene es simplemente, imaginaros que tenemos una, una carpeta con diferentes pdf, voy a minimizar esto mientras, y voy a poner, os voy a poner esta carpetita aquí, para que la veáis, tengo esta carpetita aquí, con una serie de publicaciones, que me, de, tengo esta carpetita aquí, con una serie de publicaciones, imaginaros que, que esta, esta, no las tengo incrustadas ¿no? dentro de mi biblioteca, pues simplemente cogiendo una de ellas de esa carpeta y la arrastro dentro del escritorio de Mendeley, me la sube. Aquí la tengo, ¿vale? Esta de aquí es la que acabo de arrastrar, de aquí a aquí. Como veis, en esta parte de aquí, en la parte de la derecha, como normalmente ya los PDF contienen ya unos metadatos, automáticamente reconoce esta herramienta, reconoce esos metadatos y nos lo, y nos lo aparece ya en la, en la tabla de descripción, ¿vale? De detalle. Fija, fijaros que no hay ningún campo que se, que se escape. ¿De acuerdo? Además, me, me ha subido el PDF. Esa sería otra opción. Normalmente eso tiene, tiene tres o cuatro opciones básicas para. Para re recolectar la información. La primera que os he dicho eso, que es la suele ser la más compleja y depende, va a depender mucho de las singularidades de, de la base de datos. Como veáis, cuando nosotros hemos exportado esto, no ha dado error. No, no sé por qué, ¿vale? En ese momento. Eso pues va, depende muchas veces de, de las particularidades de cada base de, da de datos. Entonces, esa es una opción: la opción de exportar a través de una búsqueda bibliográfica. La otra opción que hemos dicho es a través del el botoncito de Web Importer, que como veis aquí sigue trabajando, descargándolo en nuestra biblioteca. Esto, como os digo, es por eso, porque como le hemos dado a que nos, que nos lo descargue todos los PDFs, hasta que no nos lo incorpora a la biblioteca va, va tardando un poco, ¿vale? Y la otra opción que os he dicho es simplemente arrastrando cualquier PDF que tengamos en nuestro equipo, arrastrándolo, lo llevamos a la carpeta que queramos, con la carpeta que estemos trabajando, y se incorpora automáticamente. ¿De acuerdo? Esta opción, como os digo, como, te, como lo, lo he lo he adjuntado con el PDF, como veis, si, si pincho en el icono que me sale de PDF, se me abre el PDF aquí que puedo visualizarlo. Y la ventaja que tiene este, si estamos trabajando con otro usuario o con otro compañero, la ventaja que me da es que puedo escribir en este PDF y puedo resaltar contenido que me sea de interés para luego eh, resaltarlo yo o comentarlo en nuestro trabajo de investigación. Me da la opción de insertarle una nota. De ponerle un color, ¿vale? Dependiendo de dónde estemos redactando el documento, de cómo lo estemos haciendo, podemos añadir unos comentarios u otros, ¿vale? Esta es la ventaja que tiene, sobre todo, Mendeley: que podemos trabajar con nuestro PDF y seleccionar texto que me pueda ser de facilidad para luego incrustarlo en mi, en mi trabajo de investigación. Luego, otra opción que tiene Mendeley para poder añadir citas pues es la opción de toda la vida, que es añadirlo manualmente. Que este, pues, es simplemente añadir... Perdón. Esta opción de añadir manualmente. Bueno, que esta, esta sí que es más coñazo. Porque, claro, tendríamos que coger... Esto sobre todo va a ser para algunas referencias que tengamos en algún libro o así de texto de, en papel y no lo, lo localicemos en la red o por, no, por quizá a lo mejor alguna publicación antigua eh, y tengamos que añadirlo de manera manual. Que ya eso que aquí será tan fácil como seleccionar el, el tipo de, de referencia que vamos a añadir en ese caso. Si bien sea un artículo de revista, un capítulo de libro, lo que sea, ¿vale? Hay varios o más bien viene uno genérico. Dependiendo de, de la referencia que vayamos a elaborar, te vienen uno u otro. En este caso, vamos. A Por ejemplo, si dijésemos que vamos a dar una tesis, que hemos localizado un compañero, que no podemos hacerlo de manera automática que se incruste en este gesto de referencia, le daríamos a añadir y se lo añadiendo cada uno de los campos que nos va diciendo, ¿vale? Lo salvaríamos y nos quedaría aquí. Dicen por ahí que los PDFs, ¿no? Sí, lo normal, eso yo como digo con el tema de los PDFs, yo lo, os diría eso, que mejor no. Mejor no, cuando cuando le dais al web importe y descarguéis todas las referencias, eh, mejor, no, a no ser que eso que sea alguna publicación que de verdad sea de, muy, de mucho interés, que no lo descarguéis. Sobre todo eso porque eso os va a saturar el sistema. Y tenéis una capacidad mínima y. y os lo va. Lo a... Va, o lo vas a tirar bueno una vez imaginaros que eso ya, ya no hemos descargado en, en, en sí lo, lo básico de Mendeley como os digo eh, que nos va a dar esas opciones la de o bien añadirla manualmente o bien a través de web importer o bien a través arrastrando o encima de nuestro de nuestro escritorio esas van a ser sobre todo las principales facilidades que nos va a dar eh, Mendeley para, a la hora de, de, de incorporar una, una bibliografía en, en nuestra biblioteca, ¿vale? Ahora, imaginaros que ya tenemos, que tenemos ya mm, una, mucho contenido, ¿no?, en eh, nuestra base de datos, imaginaros aquí yo tengo mucha cantidad de información y, y, no, y no puedo localizar de alguna manera u otra Cómo, cómo poder localizar alguna referencia u otra. La, una de las particularidades que tiene Mendeley es que si veis en la parte izquierda, esta parte de aquí, esta parte de aquí, ¿vale? Me permite localizar referencias. Eh, Imaginadlo, estamos trabajando con un millón de referencias bibliográficas. Y como cualquier otro buscador, pues bien, podemos localizar la, la bibliografía pues eh, simplemente añadiendo en esta parte de aquí el eh, título de esa referencia bibliográfica o en esta parte de aquí que os digo, en esta parte de la izquierda, nos da la opción de eh, localizar eh, mediante etiquetas, localizar referencia mediante etiquetas. Normalmente cuando una referencia bibliográfica te la descarga de, de, su, de una base de datos eh, por defecto, eh, esa referencia bibliográfica van a tener eh, unos, un, un, unos metadatos de, como de descriptores, ¿no? un etiquetado que nos va, ese contenido viene reflejado aquí, en, en este etiquetado, que lo que me permite es decir que me localice la referencia, ¿veis? Aquí por defecto ya tengo yo muchas referencias incrustadas, entonces acá me ha reconocido muchas etiquetas de descriptores que tratan sobre... Una temática u otra. Imaginaros que queremos localizar algo que sea sobre técnica de laboratorio. Pincho en esa opción, ¿vale? Y me recuperaría dentro de mi biblioteca todas las referencias que yo tengo sobre técnica de laboratorio. ...¿vale? Que es una manera sencilla de localizar dentro de mi biblioteca de poder y, y localizar esa información. Imaginaros que, por ejemplo, que este eh, del que estamos trabajando. Pues también trata sobre no solo sobre técnica de laboratorio, sino sobre otros conceptos que los va, queremos incluir en nuestra biblioteca. Pues si queremos que cuando en un futuro eh, recuperemos este este artículo mediante formato etiquetado, pues podríamos en la opción que nos da aquí añadir, seguir añadiendo etiquetas. Por ejemplo, decimos yo sigo publicando. Yo sigo publicando. Le hemos añadido esta etiqueta, entonces para en un futuro, si quisiésemos localizar etiquetas. A ver si la vemos por aquí que se haya incorporado. Podemos localizarla, yo sigo. a ver si la vemos aquí lo la visto se me ha pasado aquí vale como a este documento le añadí la etiqueta yo sigo publicando pues me, me la recupera eso eso imaginaros que esos es que estamos trabajando con muchas referencias y en un área concreta que estemos implicados en este momento, pues le vamos añadiendo a, lo, a nuestro documento un descriptor para que en un futuro podamos localizarlo de esa manera. Esta sería una opción de localizar referencias eh, dependiendo de si la tenemos dentro de un, de un grupo, ¿no? De una carpeta o, o de otra. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, vamos sobre todo a, a la parte que nos interesa. Ya hemos descargado las referencias. Si queréis vemos otro ejemplo en otra base de datos para que veáis cómo funciona y cómo nos podemos desca seguir descargando referencias. Y vamos a hacer alguna sobre Altmetrics, una búsqueda básica y por ejemplo que hagamos en otra base de datos para que veáis que todas funcionan de la misma manera. Hemos realizado una búsqueda básica en la base de datos de Padme y, y qué queremos eh, llevárnosla a nuestra a, a nuestro gestor de referencia pues lo mismo que hemos hecho antes le damos al botoncito de web importer y aquí lo que vamos a decirle ahora es que no me lleve PDF porque si no me tarda un huevo ¿veis? Le, aquí le digo que no me lo, en este momento no me hace falta ¿vale? y le digo que por ejemplo solo la las tres primeras. Le digo que me lo añada. Vale, y ya me la añade. ¿De acuerdo? Eso para que veáis que dependiendo de la base de datos en la que trabajemos, la importación me la, me la hace. Si querés, nos vamos de nuevo a otra, a Google Scholar, por ejemplo. Hacemos una búsqueda muy parecida. Y lo mismo, le daríamos al botoncito de Web Importer, nos va a salir la pestañita de información sobre gestos de referencia. Bien, las seleccionamos todas, o las vamos una a una, ¿de acuerdo? Vamos a decirle la primera y le decimos añadir. ¿Vale? Y ya nos la añade de nuevo a nuestro gestor de referencia. Es importante eso, la opción que tenéis aquí de sincronizar, todo, que os decía al principio que vayáis normalmente actualizando para que, si trabajáis también desde vuestro equipo, desde vuestra biblioteca que también tenéis la versión online, se vaya sincronizando la biblioteca y tengáis todos los datos actualizados, ¿vale? Una ventaja que tiene cuando hemos añadido los lo registros en Mendeley, veis que aquí salen unas bolitas de color verde, esto quiere decir que si hemos de, he teniendo todas las referencias que estamos incorporando en este momento, si esta, si es, que lo podemos ir marcando, ¿vale? Como leído, como no leído, o como favorito. Imaginaros, tenemos 100.000 referencias y de esas 100.000 pues decimos, ¿este es el que a mí me interesa para, poderlo luego, para poder elaborar mi bibliografía? Entonces lo vamos redactando, lo vamos señalando como favorito. O simplemente eso, imaginaros que no hemos leído ninguno, y vamos leyéndolo poco a poco para ver si nos interesa o no. Vamos ya marcándolo, como leído, como leído, ¿vale? Que eso que te permite jugar también este, esta herramienta con las referencias para ver si le hemos trabajado ya con ella o no. ¿Vale? A simple vista, eso son los, los pasos básicos que tampoco nos vamos a andar más en lo que, cómo funciona interiormente esta herramienta. Así que quiero enseñar de aquí... Eh, que también se habló la otra vez en el foro de, de, de Telegram, ¿vale? Eh, que decían que cuando incorporaban la, la, la bibliografía, la incorporaban a su a su gestor de referencia, se le guardaba la referencia bibliográfica con las extensiones de la URL, ¿vale? Esa opción viene. Ya, bueno, aquí en, en, en herramientas y opciones, ¿vale? Eh, aquí viene sobre todo las etiquetas que nosotros queremos que aparezcan en nuestro visor, este de aquí, ¿vale? este no, es, no son las etiquetas que queremos que nos aparezcan en lo que es la, la referencia bibliográfica. Son las etiquetas que por defecto nos van a aparecer en el visor eh, de, de detalle o descripción de nuestro registro. ¿De acuerdo? Por eso, eh, por defecto te vienen, te vienen ya marcados los que, que son los que habitualmente aparecen en cualquier tipo de información bibliográfica. Que si queréis que aparezcamos otros datos, vale, los vais añadiendo. Pero por defecto aparecen estos, por eso. Esta información que viene aquí es el contenido que aparece aquí reflejado. Ahora, lo que yo decía... A ver si lo veo... El DOI es, por así decirlo, como el, el, el número de identificación de una publicación, publica, como el DNI de una, de una publicación, o, ¿vale? Imaginar, este número existe sobre todo porque antiguamente, en la antigua base de datos, cuando se elaboraba un documento, si esa base de datos o esa página web desaparecía, normalmente el contenido de esa, de esa página web desaparecía, por lo que hicieron generar un, un número DOI, eso como un DNI, para que en el supuesto de que esa página web cambie de ubicación o desaparezca ese contenido, ese número de DOI pueda recuperarlo pueda recuperar esa información, ese, ese documento. ¿Vale? Para localizar cualquier DOI existe, si ponéis DOI, existe una página web que genera los DOI, podéis localizarlo ahí y si no, ya la, la base de datos también te permite localizar al igual que buscamos por título, cuando buscamos por campo, ¿no? Bien si sea por título o por otro tipo de campo, nos da también ya la opción de buscar por DOI. Pero si simplemente ya es eso, el DOI, si hacéis una simple búsqueda con el número DOI, en cualquier base de datos en Google, ya o, o directamente os va a enlazar a, a esa publicación. ¿De acuerdo? Aquí eso lo que os quería enseñar es que ahora no lo veo. A ver si que os quería enseñar la opción esa que digo para que si no queréis que cuando estáis elaborando una referencia bibliográfica que no, que no ponga todo el enlace de la web. Que muchas veces eso cuando estamos publicando una, una revista científica no, no, nos da, no nos dejan que pongamos todo ese enlace. Aquí, aquí era, ¿vale? Vale, la opción que le he dado era a, a ver... Vale, y la damos a, a, a estilo de, de cita y la opción que nos viene al final. Si pinchamos ahí, es la opción que viene al principio de instalar, ¿vale? Y aquí nos dice, nos da esa opción, nos dice que si, por defecto, ya el, el, el Mendeley nos dice que si queremos incluir en la referencia el enlace a esa referencia bibliográfica, o si queremos incluir el DOI, ¿vale? O, el, o, la, o la lengua. Pues esto, esto también tenéis que tener cuidado que cuando estamos elaborando bibliografía, eh, normalmente si estamos trabajando con, eh, en la versión español de Mendeley, cuando generamos la bibliografía, eh, el contenido muchas veces de esa referencia bibliográfica me lo va a poner en español, ¿vale? Que luego no nos damos cuenta, lo, lo pegamos en nuestro... Documento de trabajo que a lo mejor se está editando en inglés y entonces aparece algunas palabras en español. Por eso no, lo normal es que trabajéis siempre con el, con el idioma que es, que viene por defecto, ¿vale? Y con el tema de la URL, pues depende. Eh, esto era eso, la opción que yo quería enseñar. Que bien, si queréis que os ponga cuando os pongáis la cita, que os ponga la referencia, que os ponga la, eh, la dirección de la web. ¿Vale? O, o que no lo ponga. Por defecto de, nos no la va a poner, entonces, si queréis que aparezca o no, le dais esta opción, la, la desactiváis y ya está. Eh, como luego no cuesta nada y normalmente si estamos redactando un documento y generamos la bibliografía, nos pone el enlace en el enlace, normalmente viene reflejado en azul, tampoco con borrarlo luego manualmente, lo digo sobre todo por si queremos acceder a, esa, a ese enlace para hacer cualquier consulta o algo, ¿vale? ¿Vale? Pero lo que os quería enseñar era, era eso, que a través de esta opción de aquí podéis desactivar ese enlace que normalmente os viene en la, en la, en la referencia. Vale. Me están diciendo la opción de, de, de, que os diga la opción de documento duplicado. Este tipo de herramientas, eh, los antiguos gestores de referencias, que os voy a enseñar con uno que yo sigo trabajando, que este tiene por lo menos 15 años, ¿Vale? Los antiguos gestores de referencias tenían una buena opción que era la de no, no fusión de duplicado, eliminar duplicados. Mira, os lo enseño aquí. Este es Reference Manager, que este es como, por así decirlo, el padre de, de, los, de estos nuevos gestores de referencias. ¿Vale? So, esto era una herramienta de escritorio que no dejaba de ser tampoco muy diferente como si un procesador, un procesador de texto. Esto eran con los que antiguamente se trabajaban para gestionar nuestra referencia bibliográfica. Este, eso, como digo, este tendrá que años, de años, así puede tener, o 15. Esto este ya no, ya, ya no lo que ya no existe este, este gestor de referencia. Y ya la, esta versión ha mutado a lo que es el no web, ¿vale? O la versión en no de, de escritorio. Es como el, el pro, ya como ha ido evolucionando este gestor de referencia. ¿vale? Entonces, este tipos de herramientas sí que nos daban antes la facilidad de eliminar duplicados. Nos lo fusionaban directamente de manera automática y de muy, una manera muy sencilla. ¿Qué están haciendo ahora estas nuevas herramientas? Por ejemplo, Zotero sí nos da la opción, pero una, una, una opción de que si tenemos toda una biblioteca, ¿no? si estamos trabajando con todo este tipo de carpetas, Sotero lo que me hace es que me fusiona todos los resultados que encuentre en todas las carpetas. Imaginaros que tengo yo aquí, en una carpeta, tengo una, una referencia bibliográfica que se me duplica con otra que pueda estar en la, la de desahucio, por ejemplo, ¿no? viéndolo por carpeta. Claro, ahí en ese, en, en ese sentido, ¿no? No me interesa que me lo fusione, porque si estoy trabajando con proyectos diferentes, no quiero que me elimine los duplicados, ¿Vale? Entonces, ahí en eso Zotero no, no, no tiene esa facilidad de poder eliminar duplicados. Mendeley aquí lo que tiene es la opción de, imaginaros que estamos en nuestra carpeta de importado, si nos vamos a herramientas, eh, nos da la opción de chequear por duplicados, ¿vale? Imaginaros que estamos en esa carpeta, le digo que, me, que me, aquí sí me lo puedo hacer por carpeta. En este caso me dice que no, pero bueno, imaginaros que estamos en una carpeta en concreto, les diría Tools que me busque duplicado. Vale, en este caso me ha localizado un montón de duplicados. ¿Qué es lo que te hacían, como decía, los antiguos gestores de referencia? que cuando yo le daba un botoncito ya por defecto me decía estas son las referencias que tienen duplicadas, las que he de eliminar sí o no? Directamente le daba sí, me eliminaba los duplicados. Ahora esto que, que no hace pues no hace un chequeo para verlo duplicado y lo único que me está diciendo es que este artículo eh, está duplicado con respecto a otro. ¿Quieres que te lo fusionemos? Entonces, nos lo dice aquí, ¿vale? En esta parte de la izquierda. Dice, ¿quieres que te lo fusionemos? Y lo que no hace es una fusión de los dos. Pero claro, tenemos que ir uno a uno. Pum, pum, pum, pum. Si tenemos 200, pues tendremos que ir a uno y dándole a la opción de fusionar. ¿Vale? Y lo que hace me fusiona esas dos referencias en una. La ventaja que tiene de la opción esta de fusionar es que si hay un, una referencia que se complemente con la otra, veis aquí con la etiquetita esta que viene. Si hay una, eso, una herramienta que se complementa con la otra, pues que me la fusiona, eh, me fusiona los dos campos y se completa el registro. ¿vale? Entonces tendríamos que ir uno a uno. Entonces sería darle simplemente darle a confirmar fusionado, confirmar, confirmar, confirmar. ¿vale? Y en esta parte de aquí nos da un, un, un índice de, de fiabilidad ¿no? de, de, de, de cómo un registro con otro se, eh, se parece. ¿no? Ven que hay equivalencias de, de duplicación. ¿Vale? creo que Sí, efectivamente. La opción esa que dice de refrescar, eso muchas veces a lo mejor cuando estamos realizando algún cambio, eh, no, no se queda, lo, lo hemos visto a lo mejor cuando hemos estado viendo la etiqueta de, viendo la opción de etiquetado, y cuando he puesto yo sigo publicando y he querido buscar, me, me salía como resultado cero. entonces muchas veces es mejor darle a la opción de sincronizar para que me actualice todo lo que más o menos he ido realizando eh, en este proceso, ¿de acuerdo? Esta tomar esto, estas herramientas no, no deja de ser muy, muy, no es muy difícil. Eso le echéis un vistazo a, la, a las cuatro opciones que tiene, ¿vale? Y nos va a permitir trabajar fácilmente, pues, sobre todo para generar lo que tenemos que trabajar cuando estamos tra eh, realizando un trabajo de investigación para, para lo básico, que es incrustar las referencias según el estilo bibliográfico con el que estamos trabajando. Si queréis, pasamos rápidamente, porque ya nos queda poco tiempo, al procesador de texto, ¿vale? y vemos unos ejemplos de cómo, eh, cuando estamos redactando un documento científico... Eh, a ver si me pasa aquí... Aquí, ¿vale? Esto es lo que yo decía. Eh, yo trabajo normalmente con, con Office, ¿vale? Pero el mío es la versión de 2010 y cuando me he instalado el plugin de Mendeley, pues no me ha dejado instalármelo porque creo que me ha, creado, me ha generado una compatibilidad porque tengo el desotero aquí instalado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que lo tengo es para la versión de LibreOffice o OpenOffice. Entonces, cuando yo me he instalado el plugin de Cita mientras Escribe, eh, lo que me ha generado ha sido este icono de aquí arriba, que para la versión de OpenOffice son, son los iconos que os genera. Como, como enseñé la presentación, para si tenéis una versión más actualizada, os o va a aparecer otro icono. ¿vale? Pero eso no deja de ser muy parecido y eso va a depender de los procesadores de texto que los te que esté trabajando. bueno Imaginaros eso que hemos generado una bibliografía, la hemos, la hemos metido en nuestra carpetita que es con la que estamos trabajando. vale Todos estos son los documentos con los que estamos trabajando. Y cuando yo estoy redactando mi trabajo de investigación, eh, imaginaros que estamos escribiendo, estamos redactando, y en este momento aquí, pues, he visto que esto viene de, de algún autor importante al que le tengo que hacer mención, ¿vale? Todo Por lo que hemos dicho, siempre hay que citar para evitar cualquier suspicacia de plagio, ¿no? O de copia que hagamos. Entonces, estamos redactando nuestro texto y aquí quiero incrustar una cita bibliográfica. ¿Vale? Aquí es donde se aquí es donde vamos a añadir la cita, ¿vale? Y luego la referencia es lo que nos va a aparecer al final del documento. Pues simplemente con la opción de insertar cita, nos tiene que salir a una ventanita, ¿vale? Y ya por defecto ya Mendelay nos dice, es tan fácil como dice, búsqueda por, que busques por autor o bien que busque por título o por, o por año. Pues si nosotros conocemos el autor que va en ese momento, vamos a poner, sería este como cualquiera, claro, es que puede ser este, este el trabajo que queremos meter aquí, entonces, cuando hemos, le hemos dicho que no añada un autor, ya por defecto, nos dice que si queremos seguir añadiendo más, en este caso le decimos que solo no, que no, no in, in, añade el de donoso le damos a OK, y como veis, aquí, me añade la cita bibliográfica, ¿de acuerdo? La cita bibliográfica, en este, en este caso... Si estamos trabajando eso para una revista en la que me diga que la revista, que las normas de publicación de esa revista siguen el estilo bibliográfico de las normas APA, pues simplemente aquí le decimos elegir nuestro estilo bibliográfico, ¿vale? Y aquí seleccionamos el estilo bibliográfico con el que estemos trabajando. En este caso, yo he seleccionado ahora APA. ¿Qué pasa si sigo redactando el documento y me dicen que ese documento... Bueno, hemos presentado un artículo de revista y ahora me dice que no, que no es APA, que ahora tiene que ser en Vancouver. ¿o pues, ¿qué hago? Pues me voy, me voy y lo cambio y lo pongo Vancouver. Le doy a hecho. Le doy a refrescar. Y debería refrescármelo. Me debería poner estilo... De referencia bibliográfico, el que le he dicho de Banco. Si seguimos relatando nuestro documento y sabemos que aquí viene otro otro, otro otra cita, lo mismo. Insertar cita. Vamos a poner desde aquí. por este ejemplo, le damos OK. Y lo mismo. Nos va añadiendo, nos va añadiendo citas, ¿vale? Imaginaros que ya estamos al final de nuestro documento y que ya tenemos que generar la bibliografía. Pues simplemente dándole a la opción, estamos ya aquí al final de nuestro documento, le daríamos a la opción de insertar bibliografía. Y como veis, automáticamente me lo ha añadido, eh, me ha añadido la bibliografía, ¿vale? Aquí no sé por qué debería haber, sigue seleccionado norma APA. Si le he dicho que sea Vancouver, usa este estilo, ¿vale? Le damos a usar este estilo, hecho, y automáticamente me lo cambia, ¿vale? Esto es sobre la, la ventaja que tiene eso, porque no os no podéis imaginar, porque antiguamente cuando estábamos redactando artículos científicos, tenemos que hacerlo de manera manual, eh, era un coñazo. Y ahora esta, esta herramienta, pues, eh, bueno, lo hacen de manera automática. Esto no deja de que eso, cuando elaboremos la bibliografía y incrustemos lo que insertemos, lo que es la bibliografía, que no le echemos un vistazo, porque este tipo de herramienta al final suele tener algunos, algunos fallos, ¿vale? Pero no deja de eso, que le echemos un, un, un vistazo por encima para que veamos que no nos hemos equivocado. Esto es lo que os decía de la opción, que os decía del enlace. Si queremos que nos añada el enlace o no, en esa opción que os dije si queréis que aparezca, por eso que no, nunca viene de más dejarlo por si acaso, ¿vale? Aquí os quería enseñar también esta opción para que veáis los diferentes estilos de referencias que hay. A ver si lo tengo aquí, ¿vale? Esto una Creo que el enlace este lo he puesto en la, en la presentación y es sobre todo para que veáis los diferentes estilos y, y que... Cómo cambian de, de un estilo bibliográfico a otro, que es que no son todos los estilos iguales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si vemos el del estilo APA, como, como son, ¿vale? Primero autor, el año entre, pare, entre paréntesis, el título va entre cursiva, eh, el título, el nombre de la ciudad y la editorial, ¿vale? Y si nos vamos, por ejemplo, a Vancouver, ¿veis cómo, cómo cambia ya? Aquí no dice que van los autores, y por ejemplo el año va al final, no como en APA que va casi detrás de los autores. Eso, para que veáis que los diferentes estilos bibliográficos van cambiando de, de pues, con el estilo. No son, no, no son iguales, no porque yo presente un artículo en una revista científica, lo haga de una manera, va a ser siempre ese mismo estilo para, para, para cada vez que publiquemos en, esa revi, en una revista, ¿vale? Va, va cambiando. ¿Vale? Y bueno... Creo que prácticamente esto era lo que os quería decir. Sí, sí, sé que eso, que los eh, cursos normalmente los solemos dar en, en, más relajados y presencialmente, sobre todo eso, porque suelen, suele haber muchos fallos en ese momento de, de conexión y tal. Y eso normalmente queremos darlo con más tranquilidad. Espero que más o menos haya, haya parecido más o menos lo que esperabais, y lo que os quiero enseñar también de aquí es la opción de escritorio que tiene Mendeley. La, la, bueno, una vez que nosotros, eh, para que veáis también las peculiaridades que tiene como herramienta social, ¿vale? Que no solo trabajamos con la opción de escritorio, como vemos aquí, sino que cuando yo me he dado de alta para poderme instalar la versión de escritorio, me da como un perfil, dentro de la página de Mendeley y donde podemos acceder a diferentes recursos dentro de esa página. Eh, o generar grupos con otros colegas, yo por ejemplo tengo aquí uno, ¿vale? Eh, entonces, si estamos trabajando con otros investigadores, eh, podemos generar un grupo y en el que podemos compartir unas una referencias bibliográficas con uno y con otro. Ves que se está redactando, que se escribe o que han publicado sobre algo parecido a lo, con lo que estamos trabajando, ¿no? Eh, ven, ven, ven que esas referencias, o sea, ¿qué, refer, qué tipo de referencias tenemos insertadas en nuestra biblioteca, entonces por similaridad nos no, no hacen, Mendelín no hace unas búsquedas ¿no? que se aparecen o que se asemejan a lo que estamos publicando, ¿no? nos no sugieren artículos, ¿vale? Y como veis, aquí tiene la opción de biblioteca, es muy similar a la versión de escritorio, ¿de acuerdo? Que eso, en el caso que estemos trabajando fuera de casa, pues, pues nos viene bien, por eso por si no tenemos el equipo en ese momento. Que por eso la opción que tenemos aquí de sincronizar, imaginaros que hemos trabajado fuera de casa y, y volvemos a casa a retomar el trabajo, pues, simplemente le daríamos sincronizar y todo con lo que hemos trabajado en la versión online nos la vuelve a traer aquí de una manera sincronizada. Eso echarle un vistazo y como os, os alguna duda y, y tal, pues ya lo iremos resolviendo en el grupo de Telegram. Y como decía al principio, yo como digo eso, yo es que trabajo con mucha cantidad de información, con muchos registros bibliográficos y normalmente, pues dependiendo de la base de datos u otra, pues me la descargo de objetos de referencia, pero normalmente con el que más solo utiliza es el zoteo, porque es, es, es más intuitivo para mí, ¿vale? Eso, pero eso ya va a depender de vosotros, de cuando trabajéis con uno u otro, de las facilidades que os pueda generar uno u otro. Una cosa que os quería, que se me ha pasado a deciros, es imaginaros que estamos con una referencia y estamos aquí tal cual, ¿no? Tenemos nuestro documento. Y, y, y, tal, y tenemos la opción de incrustar una referencia ¿no? de manera de manera manual decimos no, no tengo a lo mejor instalado la opción aquí de cita mientras escribe y quiero, y quiero meterla de manera manual y sé que aquí va una referencia una cita, en es la número 3 por ejemplo, ¿vale? te digo que es la número 3 y tengo que meterla aquí ¿cómo puedo hacerlo de manera manual? pues sería con Mendeley, si le damos al, eh, seleccionamos la referencia con la que estamos trabajando, al segundo botón, de acuerdo, y le digo que me la copie como un formato de cita. Me lo ha guardado en el portapapeles, le digo aquí que me lo pegue, entonces me lo hace, me lo guarda, ¿vale? Eso sería como una manera manual de incrustando así las referencia poco a poco. Eso en el caso de que no tuviésemos un instalado en el procesador de texto, texto el cita este mientras escribe, ¿vale? Y me dicen, y para meter una cita de contexto, se me ha ido. Una cita, una, para meter una cita con texto mientras escribas en el Word. Creo que es más o menos la opción que he hecho, ¿no? Eso de imaginaros eso, eh, estamos, tengo el gestor de referencia. No tengo la opción esta automática de cita mientras escribe, entonces la única opción que tengo es, veo en el gestor de referencia la, la cita que voy a insertar en ese momento, eh, pues, imaginaros que ahí está selecciono una, le doy al segundo botón, le, di, le, le damos la opción de copiar, copiar como, ¿vale? Copiamos el formato de cita y ahora aquí automáticamente... Claro, el este coñazo que tiene es que sí que tenemos que, que, tenemos que saber en cada momento cuando, cuando va la cita o no. Claro, si aquí ya había puesto que esta era la, la 3, aquí yo sé que viene la 4. A ver, esta la pongo numerada así porque le he dicho que me lo ponga ya en Vancouver. Si fuese en Napa, pues ya tendría que poner a un autor y año. Entonces aquí tendría que poner que la cuarta cita que va es la que he copiado de Mendeley. ¿Vale? Y así vamos una, otra, otra, ¿vale? Esta sería como una manera manual de meterla en el procesador de texto del eh, Word. De esta manera ya el Word, no sé si habré visto, supongo que sí, ya nos da la opción la opción de referencia de insertar, insertar citas. quiero viene aquí, no? Aquí viene la opción de insertar cita que lo, lo único que tenemos que hacer aquí en Word es... Eh, agregar una, una fuente que sería, aquí lo malo que tiene Word es que hay que ir manualmente, como por los campos que he dicho, si le damos el título, lo dañó tal y cual, y le decimos el estilo bibliográfico que queramos. En este caso aquí Word tiene por defecto APA y viene normalmente los que normalmente se suelen utilizar más, ¿vale? Esta sería una manera de hacerla manual en Word, Entonces, ahí tenemos que ir añadiendo los campos de cada... A, a mano, no sé si se me escapa, no he podido leer el, el, el chat. Si queréis, más o menos le estoy echando un vistazo. vale Si tenéis alguna duda, me lo vais poniendo. sí si, ¿Sí? más preguntas, más preguntas. Pues aquí veo algunas que hay, uh -huh. a ver si se las puedo ir resolviendo. Bueno, algunas subiendo por arriba, que veo alguna, una que decían del PDF, el PDF eso, la opción de esa de PDF que habéis visto es muy sencilla, es simplemente arrastramos un PDF, si queréis lo vemos de nuevo. Tengo aquí una carpetita. Es simplemente arrastramos un PDF, lo llevamos nuestro... A la carpeta que queramos, este con la que estamos trabajando, y en el momento que la hemos arrastrado, se, se, esta última, por ejemplo, el contenido se guarda entero. Y si le damos al segundo botón que os digo para que nos copien la referencia y lo pegamos en nuestro gestor de referencia, imagino que está a 5, se copia tal cual, ¿vale? Muchas veces lo que os digo eso también es revisar un poco lo que es la eh, los, los campos de cada de cada una. Porque aquí suele haber un problema, sobre todo, con los autores eh, de hispanohablantes, ¿no? Que cuando tenemos dos apellidos, eh, cuando, si no revisamos bien lo que es el campo, eh, aquí arriba, el campo de, de autor, muchas veces nos no, no, no pone a lo mejor el segundo apellido como, como si fuese el primero y, y no, no relaciona bien el, el orden de la cita con respecto a los autores, ¿vale? De todas maneras, eso, como normalmente estamos muy pendientes de Telegram y trasteando poco a poco lo que es esta herramienta, y supongo que habrán surgido muchas dudas, pues cualquier duda que os surja yo la voy respondiendo a, a través de Telegram, ¿vale? Si quieres lo hacemos así mejor. Y no sé, ¿Dani? Bien. Yep. Pues ya si quieres lo dejamos... Pues ya está, Yo creo que, que es suficiente. Ya sabéis que está, que está aquí Rubén siempre por el Telegram para responder las preguntas. Entonces, pues bueno, vamos a terminar menos en hora. Que nos vayamos, creo, de tiempo a preparar la comida. Podemos comer en hora. Y ya está. Muchísimas gracias, Rubén. Nada, gracias. O sea, ver, si se te, te ocurre algún otro día por aquí. Eso, cualquier cosilla que se te ocurra, así pues me lo dices y, y lo planteamos. Muy bien. Venga, vale. aprovecha para mandar un bueno. saludito a otro y nos bueno, vemos mañana, creo que a las 12 también, ¿no? Venga, bueno, un gracias. saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.